Hola gente, porque estamos en un nuevo vídeo eh, y en este vídeo vamos a conseguir la fase ultra ego y también voy a hacer un showcase. Y pues supongo que también haré un showcase de la fase de conseguir de, de, de los regalos aunque se puede conseguir papel. Pero bueno, eh, vamos a conseguir ultra ego. Eh, nos queda muy poco, bueno me no eh, Bueno, a ver. A ver cómo es el lucrado. Oh, espérate me no había dado cuenta que he había... llegado ojo Ay, yo, yo, yo como un año y medio así bueno, va a haber, dejé el Dragon Ball Raid como por, por no sé, 7 meses o algo así pero está bueno y vuelto no sé y eh, pues nada, pues Vamos a prender el trayector y voy a hacer un show este. Vale. Ah, este es un Ah bueno, es, es literalmente como. Es, es, es como el Rose, más o menos. A ver, espérate que me voy a... Me voy a quitar la fase. Me voy a quitar la fase y vamos a hacer un mini surface. Primero, la, la transformación corta Que bueno, un poco obvio qué guay eh, mira, el aura parece como de... Mira, no, no, se ha quitado Bueno El aura parece como de... Del, del evento de 1% de, de Goku Y... También el aura, eh No lo había visto aquí ¿sí? Uy, o más, o más, parece el pelo de Rose Bueno, esta la transformación Ahora vamos a la transformación larga Voy a bajar un poco el gráfico Porque si no la veo ah. eh, Pues nada, esa es la transformación Luego eh... Ahí, No sé cómo se dice eh, Cuando Bueno, lo hace, da igual como se llama el de energía, ¿qué es? Así se ve, no, pero... así Espérate, no, creo porque tiene el aire Ah, no, es así y sí, pues se ve igual Y ahora el vuelo Me recuerda como el... Como el dios Espérate, ¿cómo se llama? Eh... Dios, dios, dios Esto, bueno, destrucción de Megoth, pero es lo mismo Eh... Ah, está guay, la fase ultra ego no me la esperaba así realmente me la esperaba como yo sé no de entrenamiento no no de entrenamiento, Espérate, no, no, no, entrenamiento. Eh, da como a ver todavía no lo tengo a 100, más de, 100 de maestría pero es como el Rose maestreado si no estuviera maestreado pues sería así pero lo mismo eh, pues nada a, a lo mejor haré otro vídeo con la forma de estría y haciendo pvps o algo. Y bueno, ese era el vídeo. Espero que tengan un buen día y hasta la próxima.